¿Cómo te encontrás vos? ¿Venís de Cañuelas, de ampliar la denuncia? Sí, la verdad es que, bueno, es un momento difícil porque tener que, que revivir todo lo que, lo que pasé, todos los abusos que, que sufrí ahí adentro, tener que, que volver a esos momentos, es duro. Eh, es muy difícil, me quebré muchas veces también en la declaración porque uno piensa que... Con el pasar de, de, de los días, de las semanas, eh, se pasa y la verdad es que no, es como una herida que, que no se cierra. Hoy en día con el diario del lunes veo un montón de situaciones en las que digo, wow, o sea, pensar que, que todo esto estaba pasando y, y por dentro yo pedía gritos que, que alguien se diera cuenta de, de mi situación. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con alguien, compañeros, psicólogos y, y contarle lo que, te, lo que te estaba pasando? Bueno, eh, la verdad es que habían cosas que, que eran de todos los días, entonces como que ya to, para todos era normal el trato o es ciertas situaciones eh, que claramente para mí eran difíciles de afrontar. Y, y después de, con respecto al momento, fue, fue difícil y, y yo realmente deseaba que alguien se dé cuenta de que, de que yo estaba ahí, de que. de que quería que alguien, alguien viera que. que no, que no podía contra eso. Y muchas veces uno me imagino que no tiene palabras y fuerzas para. Para poder decirlo y, y justamente espera que alguna mínima señal sea evidente para que, no sea, alguien se solidarice, te dé un abrazo, te diga qué necesitas, qué te está sucediendo. Sí, sí, sí, total. Después, eh, por suerte lo he podido hablar con, con compañeros y explicarles porque yo también en mi cabeza necesitaba poder, eh, poder decirlo, que alguien, que alguien me escuche y, y por lo menos me di un abrazo ante esa situación y, y por suerte se lo pude contar a, a muchas personas, a muchos de mis compañeros y después de tanto hostigamiento, después de tanta manipulación, eh, yo me encontraba totalmente sometida ante una situación que, que no podía... No podía hablar, o sea, yo al comienzo sí reaccionaba ante eh, sus toqueteos, ante sus malas maneras, pero después llega un momento en el que yo ya no tenía ni voz ahí adentro. Y uno darse cuenta de, de, de, de la violencia y, y, de, y, y de todas esas cosas que, que no son fáciles de explicar con palabras. Que solamente las personas que, que sufrieron este tipo de situaciones eh, se pueden dar cuenta y lo pueden entender. Por dentro decía... Todo esto, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? O sea, realmente, qué, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? O mismo que si yo me manifestaba, él se enojaba y me humillaba y, y, y me trataba de una manera muy fea en el que era peor para mí esa humillación y, y esos malos tratos que, que, que, que todo lo que me aguanté. Y sobre todo cuando me preguntabas ¿cómo hiciste para estar ahí adentro y, y aguantar? Eh, Pensá que yo tenía mucho miedo, ¿no? o sea, tenía mucho miedo de, de estar en la calle, tenía mucho miedo de, de salir afuera, de encontrármelo, de que de cruzármelo. Eh, me, me, hasta me terminé sintiendo eh, como en una cápsula ahí adentro. Entonces eh, fui como adoptando esa postura de, de sentirme como protegida cuando no lo estuve. Flori, ¿en qué momento...? tomaste la decisión valiente de decir, che, esto que me sucedió no está bueno, esto no está bien, atravesé una situación de, de violencia y de abuso y lo voy a llevar a la justicia. La verdad es que yo fui cayendo eh, con, con el tiempo de, en muchas situaciones de, de abuso eh, y violencia que sufría ahí adentro porque a una víctima le cuesta bastante... Eh, Reconocer eh, que realmente sufrió eso, ¿no? Eh, Imagínate que yo tuve un shock postraumático que, que, que no es fácil de atravesar. Yo estaba sola ahí adentro, o sea, realmente eh, me podía abocar en, en mis compañeros, que por eso yo les conté y, y, y hablé, porque era mi única contención. Quiero eso, ¿no? Sentí ese apoyo de, de mis compañeros, aunque también eran muchos de ellos mismos los que me incitaban a y bueno y entregale algo y mira pobre Juan cómo, cómo lo tenés y, y yo decía y soy yo, soy yo la que está rada, soy yo la que, la que por no querer tener relaciones sexuales acá adentro, por no querer que pase nada más